Hola a todos, os saluda David Martín desde Zaragoza, para los que no me conozcáis, y hoy quiero proponeros una reunión de oración virtual. Ahora os explicaré los motivos por los cuales eh, me parece esto importante. Y primero quiero presentaros la plataforma Más que Vencedores de manera muy breve. Voy a jugar mucho con la caja de descripciones, es decir, eh, la caja de texto debajo de este vídeo, y os voy a poner varios enlaces ahí. El primer enlace es al grupo de Facebook donde actualmente se aloja este grupo que hemos creado algunas personas del pueblo de Dios y que se llama Más que Vencedores y tenéis ahí el enlace. Asimismo podéis encontrar dentro de este grupo de Facebook eh, un documento que le hemos llamado Manifiesto. Es un manifiesto de la plataforma donde eh, dejamos unas eh, advertencias, unos avisos de lo que nosotros estamos entendiendo que está eh, sucediendo en la actualidad y cómo debemos estar preparados y activos como pueblo de Dios. Y también os lo dejo en el, el, el enlace directo en la caja de descripciones, ¿vale? Así que tenéis el grupo de Facebook, Más que Vencedores, y el manifiesto de esta plataforma que estamos traduciendo también al eh, francés y al inglés. <coughs> Entonces... Eh, una de las principales razones eh, por las que hemos visto la, la necesidad de preparar este grupo, este manifiesto, al final es para centrarnos, para que el pueblo de Dios esté preparado, eh, atento a lo que está pasando y nos centremos en nuestro trabajo. La palabra de Dios dice que, eh, refiriéndose a estos últimos tiempos, tiempos difíciles con eh, cosas, digamos... Eh, mmm, eh, propias de estos últimos, últimos tiempos. Eh, dice, el pueblo de Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. Así que queremos ser ese pueblo que conoce a su Dios y nosotros pensamos que la forma más poderosa que tenemos de actuar es mediante la oración, la adoración, el buscar a Dios, también mediante la alabanza, mediante eh, pasar rato con Él, leyendo su palabra, escuchando su voz, hablando con él, pidiéndole, preguntándole, lo que, lo que haga falta. Así que os animamos fuertemente a que toméis este, este vídeo como una referencia y podamos hacer esta primera reunión de oración virtual, cada uno en el momento que vosotros podáis, reservéis un ratito y a partir de ahí que lo cojáis como idea eh, a lo mejor hacemos algunas otras reuniones eh, virtuales online eh, a las que podemos invitaros, eh, sea por Zoom, sea por Youtube, sea por Facebook, al final eh, lo que os invito es que a vosot eh, vosotros, cogiendo esta idea, lo llevéis a vuestra vida personal y a vuestros grupos locales, a grupos de hogar, de, de, de iglesia en casas, a vuestras eh, iglesias locales y a vuestra vida personal. El hecho de pasar eh, todo el tiempo posible, eh, es decir, vivir eh, las 24 horas en actitud de oración, adoración, alabanza a Dios, pero encima reservar eh, los ratitos al día que podáis para hacer esto con una dedicación eh, exclusiva. ¿no? <coughs> sí, que me gustaría compartir con vosotros eh, antes un, un sueño que tuve la pasada noche, eh, muy brevemente, eh, yo estaba con unos amigos, esos amigos tenían una boda y yo me vi envuelto en, en esta celebración de boda cuando yo, bueno, pues eh, digamos que estaba por ahí y, y acabé en esa boda, ¿no? Entonces era una boda en la que estaba todo preparado con muchísimo cariño, mucha atención, los detalles, todo precioso y el tema es que yo no estaba, como no, no estaba en mi previsión ir a una boda, no estaba yo preparado para este evento, entonces... Era, esa era mi sensación, ¿vale? Eh, no estaba vestido de boda, no, no había traído, eh, eh, bueno, ningún tipo de preparativo. Cuando vas a una boda, pues vas bien arreglado, bien vestido, eh, lo tienes en mente, con lo cual tú estás en la actitud de, pues voy a pasar este día de celebración. Pues bueno, todo esto, yo me daba cuenta de que yo no, estaba allí como un poco, pues bueno, eh, fuera de lugar. Y todo esto me recuerda a, bueno, y los que conocéis la Biblia os recordará a parábolas de las que contaba Jesús en alguna de ellas hacía referencia a, a, a invitados, a gente que había entrado a las bodas del Cordero las bodas que eh, pronto sucederán después de que la iglesia sea llevada con el Señor y, y había gente que no estaba vestida adecuadamente, no estaba preparada así que esto me lleva a los motivos de oración que voy a daros enseguida eh, voy a hacer una cosa. Os animo a que dediquéis un tiempo a, antes de orar. Primero, a, bueno podéis leer el manifiesto. Si queréis, pausáis el vídeo, leéis el manifiesto. Aunque no estéis de acuerdo con todos los puntos, eh, pensad que esto lo hemos preparado con, con la, el mayor cuidado posible, buscando información lo más veraz posible. Pero está claro que no todo lo sabemos y que en alguna cosa pues, podemos eh, tener o discrepancias de opinión, o bueno, el tiempo irá también eh, trayendo más información y aclarando, aclarando ciertos puntos. Pero hasta ahora esto es lo más eh, cierto, lo más veraz que hemos podido encontrar. ¿vale? No, estamos, eh, mmm, bueno, no, es, no estamos inventándonos información, pero es verdad que como son cosas eh, de actualidad difíciles de recopilar cuando la fuente oficial no te las facilita, pues bueno, eh, puede haber alguna discrepancia, algún cambio, etcétera Pero quedaos con la idea general. La idea general es que estamos en tiempos en los que el mal está avanzando muchísimo sobre el mundo, eh, se están eh, acercando y cumpliendo eh, muchas de las cosas explicadas en el Apocalipsis y en otros libros eh, proféticos de la Biblia, y estamos viendo cómo estos últimos tiempos, el final del final de los últimos tiempos, se abalanzan sobre nosotros a una velocidad eh, pasmosa. De esta manera... Eh, cuando leáis el manifiesto, que sirva simplemente para esto, para estar atentos a, a la realidad de que estamos eh, muy cerca de eventos como la venida del Señor por su iglesia, que implica pues, este rapto, el arrebatamiento eh, de los que realmente estamos preparados y crea, creemos ahora mismo en el Señor, en el Señor Jesús, eh, a las nubes con Él, que no es la segunda venida, la segunda venida es mm, eh, un poco posterior, pues, eh, y en este momento del arrebatamiento es cuando el, el mal se desplegará con una velocidad mm, muchísimo mayor aún en la tierra. Aún estamos solamente empezando a ver los primeros movimientos, digamos. Bueno, esto ya desde el principio de los tiempos eh, mal actuando sobre la tierra, pero últimamente se ha desarrollado mucho más rápido y sin embargo la Biblia dice que en el presente hay algo que detiene a este misterio de iniquidad, a este misterio de maldad. Y este, esto que lo detiene, eh, muchos eh, creyentes entendemos que es el, el conjunto del de Espíritu Santo que está en la tierra y la Iglesia, la Iglesia de Dios. Entonces, mientras estamos aquí, hasta que seamos llevados con Él, somos ese freno a la maldad. ¿Cómo podemos ser más freno a la maldad? Pues eh, luchando activamente con las armas que Dios nos ha dado. Que vuelvo a repetir, son la oración, la adoración, la alabanza... Eh, la búsqueda activa de Dios eh, leyendo su palabra, hablando con él, pidiéndole, preguntándole y, y todo lo que tiene relación con esto. Estas armas espirituales son armas de paz, eh, es decir, son armas de bien, pero sin embargo son mucho más poderosas, mucho más eh, efectivas que las armas más terribles que se hayan usado jamás en la historia de la humanidad. Así que eh, os animo, por tanto, a que estemos unidos en, en, bueno, como dice la Biblia, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, pues estemos unidos en esto, en esforzarnos y actuar mediante eh, estas armas espirituales. Así que bueno, eh, podéis hacer una pausa, mirar un poquito el manifiesto y eh, luego os animo a que hagáis otra segunda pausa para, antes de empezar a, a orar, por los motivos que compartiré, poder escuchar, eh, bueno, poder alabar a Dios si queréis con música. Alabar se puede hacer de muchas maneras y durante todo el día, ¿vale? Pero pararse un momento con ciertas canciones que os ayuden es genial. De esta manera os voy a poner, eh, bueno, si, si tenéis vuestras propias canciones de alabanza que, que vosotros queréis utilizar, adelante, hacéis una pausa en el vídeo y las utilizáis. Y si queréis, eh, yo os voy a facilitar eh, pues algún enlace en la caja de descripción Seguramente con alguna lista de Spotify y algún vídeo o lista de, de YouTube para que podáis también eh, escuchar alguna canción de alabanza y uniros a ella. Después de, después de esta pausa, de estar alabando a Dios, os voy a compartir eh, los motivos de oración. Voy a dejarlos también escritos en la caja de descripción para que los podáis eh, leer allí si queréis. Y, y básicamente serían estos. Y así ya vosotros podéis empezar a orar eh, a vuestro ritmo, a vuestra manera y, y todos juntos eh, ser muy eficaces en, en, en, estos, en estos temas. Bueno, pues tal como este sueño que, que tuve la noche pasada eh, venía a decir, eh, debemos estar preparados. El primero que, te, que tienen que estar preparados soy yo, eres tú. Así que el primer motivo sería, Señor, ayúdame a estar preparado a a ser hallado digno de eh, ser llevado con, con tu hijo Jesús en, en este arrebatamiento, ser parte de su iglesia, ser parte de la esposa del cordero, de la novia, que, que el Señor está terminando de preparar, ¿vale? Entonces eso, ayúdame a estar preparado, eh, quita de mí estas cosas que a lo mejor son pequeñas tonterías, pequeños detalles, pero que están haciendo imposible ahora mismo que estemos preparados pues, eh, algunas raíces de amargura, alguien que te falta perdonarle, eh, alguna cosa que tengas que arreglar, que el Señor nos muestre, nos examine. Como dice en la palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y ve si hay en mí camino de perversidad, y, y, y guíame y, por el camino eterno, y límpiame, ¿vale? Este sería el primer motivo. El segundo motivo sería, bueno, el orden da igual, ¿vale?, pero como os he dicho, somos eh, los que detenemos el avance del mal en este mundo. Entonces, mientras estemos aquí, al menos mientras estemos aquí, vamos a pedirle a Dios que mande sus ángeles a su, su parte del trabajo y nosotros hacemos la nuestra en oración para que el mal en este mundo se detenga. Que se frene lo máximo posible. Jesús dijo que somos sal y somos luz. Una de las propiedades de la sal es ser un gran conservante. Entonces, aunque las cosas ya están muy podridas, por lo menos que avance el, esa pudrición lo más lenta posible. Que, que los grandes planes malvados que, que quieren desarrollar ahora mismo, igual que Dios ya los ha retrasado muchísimas veces, que Dios los retrase aún más. ¿vale? Ese sería el segundo motivo, que mientras estemos en el mundo el mal se, se frene, se detenga. <coughs> Otra razón, y esta es una de las claves por las que se ha formado este, eh, esta plataforma eh, Más que Vencedores, es que queremos que todo el pueblo de Dios esté despierto y preparado. Hemos orado por nosotros mismos, pues ahora vamos a orar por el pueblo de Dios, ¿vale? En general, eh, pues que, que la gente de, que cree en Dios o que está en, en diferentes eh, iglesias en las que se busca a Dios, eh, se, se despierte la realidad de que... Tenemos que estar bien con Dios, que no vale asistir a una iglesia, no vale, eh, bueno, cosas que nos tranquilizan la conciencia sin más, no, no. Tenemos que estar bien con Dios y Dios eh, a gusto con nosotros y que Él sea el que examine y, y, y diga que, que, está, que está todo correcto, ¿vale? Tenemos que estar siendo, eh, siendo testimonio siendo ejemplo, siendo viviendo una vida de santidad, es decir, una vida apartada para él, una vida limpia, sin contaminación con el pecado. ¿vale? Si hay algún pecado, que Dios lo, lo perdone, lo limpie, lo llevamos delante de él, y eh, andar una vida en la que el pecado no forma parte de ella. No tiene que formar parte de ella. Eh, hay un error doctrinal eh, bastante extendido a veces, que, que nos hace pensar que bueno, somos pecadores y por la gracia de Dios iremos digamos, al cielo. Bueno, pues esa no es la actitud. Eso, eso está muy equivocado en el sentido de que no es que seamos pecadores. Dios, si tú has creído en Él, te ha hecho una nueva criatura. Tú ya no tienes en tu naturaleza de pecar. Entonces, no tienes que pecar. Eres un ser espiritual, eres un ser eh, creado, eres un ser de luz, de Dios, que naciste de nuevo. Y a partir de entonces tienes que andar en las obras de la luz. Tienes que andar en lo que no es pecado, en lo que agrada a Dios, en las obras buenas es que Dios preparó para ti para que hicieras. Entonces, que alguna vez te manchas los pies en el camino con algún pecado, de acuerdo, estamos en esta tierra y a veces todos resbalamos, pero no tiene que ser la norma general. Y de hecho, en cuanto detectamos, el, en cuanto detectamos eh, que el, las ganas de pecar o, o algo viene a nuestra mente, o sea, se nos acerca a un pecado, aprovecho para recomendaros, yo muchas veces digo pensamientos sujetos a Cristo, basado en un versículo de la Biblia. Eh, Digamos que ordena a mi mente que, que, se, que deje de pensar de esta manera eh, pecaminosa antes de cumplir el pecado, ¿vale? Pero eh, a veces acabamos manchándonos igualmente. Entonces ahí tenemos la sangre de Cristo, tenemos el perdón que Dios nos da a través de su Hijo Jesús, por supuesto. Pero esto no es la norma general. La norma general es que nosotros somos, es, somos santos, somos hechos santos y así debemos conducirnos porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Otro, eh, bueno, dentro de este mismo punto de orar por el pueblo de Dios en general, eh, quería pediros también que, que seleccionéis en vuestra mente lo, lo que Dios os traiga, ¿vale? Eh, nombres concretos de gente concreta que ha pasado por vuestra vida y que, que Dios pone en vuestro corazón para que oréis por ellos. Gente, o bien que está en el pueblo de Dios todavía, pero está débil en la fe por alguna razón, o gente que estuvo pero se ha apartado, este es el momento de, de, de tratar de rescatar a todos, ¿vale? Los que están débiles, fortalecerlos, los que se han apartado por alguna razón, si hay posibilidad de que vuelvan, pues al menos orar por ellos y pedirle a Dios que Dios nos utilice como herramienta para podernos acercar a ellos, ver qué tal están, ver qué pasa y hacer por lo menos todo lo que esté en nuestra mano para que estas personas, estos... Eh, hermanos o gente que dios ha puesto alrededor de nosotros puedan volver a estar preparados eh, para estar fu bueno estén fuertes en dios vale esto es eh, una guerra por nuestras almas vale el, el enemigo de nuestras almas satanás está haciendo todo lo que puede por engañar disgregar al pueblo de dios debilitar despistar un montón de, de juego sucio y, y nosotros lo que tenemos es que estar preparados estar unidos y buscar a dios y acordarnos de todas estas personas a las que Dios en su momento eh, llamó y tratar de fortalecernos unos a otros, ¿vale? Y animarnos unos a otros. Y también en este grupo metería a los que todavía no han creído, a los que creerán. Me acuerdo de la oración de Jesús antes de su ascensión en la que él pedía por los que creerían en el futuro, que Dios les guardase. Eh, entonces eh, podemos pedirle a Dios eso, que guarde a los que creerán en el futuro cuando la iglesia ya no esté aquí, durante la, la época de la gran tribulación o incluso ahora, que Dios añada a su iglesia a los que han de añadirse, a los que han de ser salvos, a los que todavía no han creído pero van a creer que Dios los traiga, ¿vale? Entonces por eso, por nosotros que estemos preparados, por el pueblo de Dios que se despierte y esté preparado también y esté luchando en oración y por la gente que está o débil en la fe o se ha apartado en un momento dado, o por los que todavía no han creído y han de creer ahora o después de que se termine esta época de, de la gracia y ya entremos en la gran tribulación igualmente, ¿vale? Creo que son eh, personas muy claves por las que debemos orar. Luego también eh, quería acordarme de que en este momento, bueno, hay dificultades en el mundo de muchos tipos, en la pandemia o como algunos pensamos, pandemia, eh, es una situación que está afectando a muchos en cuanto a su, eh, bueno, en cuanto a su salud. Entonces es, un, es una, una necesidad concreta. También eh, pues, eh, hay todo tipo de problemas de hambre, de enfermedades, de, de, de, de, de grandes cataclismos en el mundo, pues, eh, terremotos, huracanes, todo tipo de cosas, ya sabéis. Entonces yo os pediría que oréis por los que están en diferentes tipos de dificultades, enfermedades... Que han pasado desastres, incluso que están eh, pendientes de ser rescatados después de un terremoto, que, que ayudéis, o sea, que pedís que, que pidamos ayuda para que esta gente eh, pueda ser rescatada o pueda ser eh, restaurada su salud. Es decir, para los que están enfermos o en necesidad de cualquier tipo, ¿vale? Que reciban alimento, que, que toda la gente que necesita de Dios, que Dios le provea. Y, y por los eh, por dos colectivos, digamos, un poco más débiles en algunas situaciones, que son los niños. Los niños, eh, los niños eh, dice Jesús, dejadlos venir a mí, porque suyo es el... O sea, de los que son como ellos, es el reino de los cielos, ¿vale? Y son un colectivo muy atacado por Satanás. Entonces, por un lado, eh, pediría que que oremos activamente por protección para los niños, ¿vale? nuestros hijos, eh, pues eso, que Dios los guarde de todo mal y los guarde en Él, que puedan eh, estar siempre con Dios. Y el, el otro colectivo también es eh, los ancianos, que son más débiles en cuanto a enfermedades, con estos eh, temas de, de, que estamos pasando ahora mismo. Así que sería otro de los motivos de oración. Bueno, pues con todo esto, eh, podéis cuando queráis parar el vídeo y, y eso, y tener un tiempo de oración y, y bueno, mm, veremos resultados. Al final eh, esto creo que es lo mejor que podemos hacer, así que os animo fuertemente a hacerlo. Por favor, eh, cualquier eh, cosa que queráis comentar, de ánimo, de de decir, bueno, pues eh, David, eh, o decirnos a la plataforma Más que Vencedores, pues mira, en, en nuestra iglesia, en nuestro grupo, o yo en mi casa, estamos orando, pues hacérnoslo saber, porque esto anima, y nos animaremos unos a otros mutuamente. Podéis escribir también un email directamente a, a mi correo, que es david.martin.zaragoza.gmail.com, os lo dejo también en la caja de descripción, o en el grupo de Facebook, ¿vale? O eso, o en comentarios de este vídeo, como, como queráis. Y, y sin más, eh, quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que podáis necesitar en la que os pueda echar una mano y, y sobre todo en acercaros más a conocer a Dios. Por, por cierto, si no conoces todavía a Dios, te animo a que, a que lo descubras en la Biblia, en las, en las Sagradas Escrituras, que me preguntes cualquier duda que, que puedas tener y mmm, te recomiendo una web que está especialmente destinada a esto, que se llama pazcondios.net. También te dejo el enlace en la parte de abajo. Pues sin más, que Dios os bendiga grandemente. Hasta pronto.